Bienvenidos a la quinta semana del curso Educando para una Alimentación Saludable. En esta semana veremos Necesidades Nutricionales, la pirámide nutricional y alimentos ancestrales y tradicionales. Necesidades Nutricionales. Son la cantidad de energía y nutrientes que cada persona necesita para cumplir con sus actividades diarias y mantenerse saludable. Estas necesidades dependen de la edad, de la actividad física y de la actividad fisiológica, como por ejemplo el estado de gestación y el estado de lactancia. Algunas proteínas, ácidos grasos, vitaminas, minerales y el agua son considerados como nutrientes esenciales porque el organismo no puede producirlos, por lo que es indispensable que sean aportados por los alimentos. El no consumo de estos nutrientes esenciales trae como consecuencia una serie de enfermedades e inclusive la muerte. ¿Qué es la energía? La energía es el combustible de nuestro organismo y la cantidad que se debe consumir diariamente depende de la edad, del sexo, del estado fisiológico y de la actividad física. Si la actividad física es mínima o sedentaria, el consumo de energía es menor si se lleva una actividad física intensa. Por ejemplo, una persona de 18 a 30 años que pese aproximadamente 70 kilos si lleva una vida sedentaria deberá consumir 2,450 kilocalorías al día. Pero si lleva una actividad física intensa deberá consumir 3,500 kilocalorías al día. Estudiantes y personas que todas las actividades las realizan tras de un computador e inclusive las actividades de recreación son consideradas como personas sedentarias. Profesores, amas de casa que en su mayoría tienen electrodomésticos como ayuda para sus actividades están en el grupo de personas que desarrollan actividad física ligera. Por ejemplo, obreros de la construcción, niñeras, estudiantes que realizan alguna actividad física, amas de casa que no tienen electrodomésticos como ayuda para sus actividades ...se encuentran dentro del grupo de personas que desarrollan actividades físicas moderadas. Deportistas, campesinos, pescadores, mineros, bailarines... ...son personas que realizan actividad física intensa. Cuando vayamos al supermercado es importante revisar el aporte calórico de los alimentos que estamos comprando. Existen alimentos que su aporte de calorías es tan alto que solamente al consumir dos alimentos ya cumplimos con las necesidades energéticas diarias, sin haber consumido los nutrientes esenciales que nuestro organismo necesita. El consumo innecesario de energía puede causarnos problemas tan grandes como la obesidad y desencadenar en una serie de enfermedades. Recordemos que en nuestras manos está nuestra salud y la salud de nuestra familia. Hasta pronto.